Bueno, muy buenos días a todos los vecinos de Urlingan, buena semana. Como siempre decimos, la hora de Urlingan, estamos junto a los deportistas. Arrancamos la semana con taekwondo y con quién, si no, con Santiago Tello de la Escuela Cogurio. Muy buenos días, amigo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por venir. ¿Cómo andás, Fede? ¿Cómo están? La verdad que muy contento de estar acá compartiendo. Siempre las puertas abiertas, siempre los brazos abiertos para poder difundir el deporte de la zona y en este caso el taekwondo, así que muy agradecidos con ustedes. ¿Qué te parece esto del estudio de la hora de Burlingham? Bueno, la verdad que esto nada, un gran avance, eh, veo gente trabajadora, gente que soñó algo, que lo proyectó y lo pudo llevar a cabo, así que me pone, eh, la verdad, muy contento por ustedes. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, contanos un poco, hace poquito participaron de, del Mundial de, de Holanda, eh, llevaron un montón de competidores, trajeron 19 medallas, eh, un poco un resumen de cómo fue. Bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos. Hace un mes estuvimos en las tierras de Holanda, en Ámsterdam, precisamente, donde se desarrolló el Mundial de Taekwondo ITF. Eh, la verdad que una experiencia increíble. Sumamos un nuevo Mundial para nuestra escuela de Taekwondo, para la escuela Cogurio. Eh, en este caso llevamos eh, ocho competidores, mm. eh, algo que cuesta un montón. Mm. Eh, clasificar a un Mundial cuesta un montón, es algo que... Ahora capaz con el diario del lunes y ya con los pies en la tierra y estando acá en Argentina, eh, uno no sabe cuándo va a ser el próximo mundial, claro. si, si va a poder clasificar. Y creo que valoramos mucho más el hecho de haber podido clasificar. Pertenecemos a una línea de taekwondo muy fuerte y Argentina es muy fuerte en lo que es el taekwondo. Mm. Entonces hay países que no, hay países que para ir al mundial eh, van los competidores y listo. En Argentina hay que clasificar entre los tres primeros de cada categoría y creo que eso es algo que se tiene que valorar mucho. Así que estamos la verdad que muy muy contentos. Claro, porque eh, cuando fue el mundial en, en Tecnópolis, que gracias a ustedes pudimos, pudimos estar eh, presentes, era todo Argentina. Entonces sí. cuando vos vas por ejemplo a Holanda o a otro, o a otro país, es difícil eso de, de clasificar eh, cómo es un poco el antes del mundial y cómo es la preparación. Bueno, la previa al mundial es algo que ya se, se proyecta con, con años, ¿sí? Dos años, tres años, uno viene visualizando. Nosotros, de hecho, ya estamos proyectando el próximo mundial que se va a realizar en Uruguay, justamente. Vamos, sí, vamos Uruguay, Uruguay, vamos. Dentro de tres años, nosotros ya lo estamos eh, proyectando, porque, bueno, nosotros ya sabíamos que el mundial iba a ser en Holanda, sabíamos que iba a estar complicado, eh, sobre todo desde la parte económica, porque es algo que cuesta un montonazo, mm. esto es todo a pulmón, porque es un deporte amateur. Y bueno, sabíamos también que iba a ser difícil clasificar, pero dijimos al ser afuera, capaz haya muchos grandes exponentes que se van a bajar por el tema económico, claro. no fue así no, la fue pasión no. del deportista argentino va más allá, mm. en el taekwondo sobre todo, que es todo a pulmón y entonces todo cuesta más, entonces la gente está presente esforzándose más y hubo clasificatorios que desbordaban de personas y las categorías fueron muy reñidas poder clasificar así que bueno, desde el desde el mes de diciembre del año pasado, que hubo clasificatorios, mm. tres clasificatorios, por los cuales cada competidor, para poder ir, para tener su plaza clasificatoria. ¿Tiene que tiene, hacer puntos? Tiene que quedar entre los tres primeros ah. de cada categoría. Ah, está bien. Entonces finaliza un clasificatorio, los primeros tres tienen un determinado puntaje. Mm. Después tenés el segundo clasificatorio, el tercero, que ahí se define, porque en la general hay que ver cómo queda cada uno. De, sería como una de las eliminatorias del fútbol, ¿no? Claro. Que bueno, clasifican creo que los primeros cinco, los primeros cuatro y después hay un quinto. Bueno, acá clasifican los primeros tres de la general. Pero no hay tanta. hay tres fechas nada más, que son los tres selectivos clasificatorios. Bien, esto es lucha, combate... Esto es, es... Con, eh, lucha, eh, combate, forma, formas, tenemos rotura, de poder, rotura sí, de poder y rotura de habilidad. Así ahí es. Ahí está, ahí Exactamente. está. Exactamente. Bueno, contanos un poco... Contanos un poco eh, de los ocho clasificatorios, los, los que clasificaron, perdón, eh, en qué clasificaron, si te acordás. Bueno, sí, la mayoría, sí, clasificamos en lo que es el área de formas y el área de combate, y tuvimos eh, dos representantes que también clasificaron en rotura de poder, así es. Bien, bien, bien. ¿Vos, en tu caso, en ¿cómo, caso? Te, cómo te fue un poco? Bueno, voy a contar un poquito. En mi caso me dedico hace un tiempo al área de las formas, antes me dedicaba al área de lucha, ahora capaz con un poco más de edad y algunas lesiones que no me permiten entrenar al máximo nivel en combate, me dedico a la parte de formas. Y bueno, en este mundial pude clasificar, clasifiqué en segundo lugar eh, de la general en la Argentina, en Bien. formas adultos quinto dan categoría adultos de 18 a 35 años. Y bueno, en el mundial la verdad que muy contento, por suerte pude obtener una medalla, y logré la medalla de tercer puesto, la medalla de bronce. De tercer puesto, pero te tocó enfrentar a un amigo de tu vida, oh, se sí. puede decir. En las semifinales, <risas> sí, me tocó enfrentar a un compañero, un hermano claro. de taekwondo para mí, que es el Sabonín Guido Páez, que sabíamos que era una de las posibilidades. Les mm. cuento por qué. nosotros a, a todos los de en cada categoría, como tratan de hacer las finales que sean diversificadas de los distintos países y no al mismo país, a los que son del mismo país, que llegan a, con los, instancia de, de final, los enfrentan, los cruzas. Claro. Y Guido iba por la otra llave, y yo iba por una y bueno, nos cruzaron una vez que ganamos nuestras competencias. Para, no, lleg ah, para no llegar a la final que para sea no del mismo país. Exactamente, para no llegar a la final del mismo Porque país. Porque si no sabes que una final en Holanda y que sea y, de la escuela y, Coburio, claro. ¡Epa, eso, ¡epa! Eso garpa, eh, garpa. Y ojo, ojo, que había chance si no nos enfrentaban. Pero Bien. bueno, la realidad es que, nada, feliz, más mm. allá de, de haber perdido, como siempre hablamos, ¿no? Siempre que a él le toca perder conmigo, a mí perder con él, es la escuela Cogurio la que avanza. Así que eso es, sobre todas las cosas, es lo que más valoramos. Y yo la verdad feliz de haber salido tercero, una categoría muy difícil, mm. formas adultos, quinto dan, competidores de mucha experiencia, alguien que es quinto dan tiene alrededor de 20 o más años de práctica. Entonces, no solamente desde lo técnico, sino la experiencia que tiene, el camino que tiene de recorrido en el taekwondo, es una persona madura en el taekwondo claro. y la verdad que muy contento un nivel muy fuerte, se vio muy bueno de, de todos los países ¿Hay, eh, ¿hay presión? ¿tenés que estar con la cabeza fría? Y, ¿cómo es un poco? sí, uno tiene que estar, es muy difícil ¿no? Mm. pero uno tiene que estar tranquilo tiene que estar tranquilo con confianza de su instructor, de su coach con confianza de lo trabajado previamente y confianza en uno de que hizo lo mejor que podía hacer para ese momento entonces, si bien el mundial te lleva a que uno se auto se autoexija, uno también tiene que poner los pies en la tierra y estar calmo. Estar calmo y concentrado, eso es muy importante. Yo me acuerdo, esta esta la voz del productor. Me acuerdo que una vez vos dijiste que dentro de las cosas que entrenan, entrenan, por ahí lo digo mal, como una especie de, de espacio de confort en la concentración. Sí. ¿no? Sí, y sí, que vos, sí. Cuando vas a competir te metes en ese espacio, sí, que estás sí, preparado sí. para cuando vas a competir, sí, y sí. Que estás concentrado y que no escuchas y ves nada más. Exactamente, ¿no? exactamente. Cuando uno entra al tatami, ¿sí? que es el piso de goma en este caso donde uno compite o al cuadrilátero, eh, ya está. Todo lo que pasaba por afuera, por la cabeza de uno cuando estaba afuera, para mí al menos es mi experiencia, no cada sí. competidor lo tiene una experiencia distinta. Uno se olvida de todo. Uno focaliza, uno se concentra en lo que tiene que hacer. Por afuera pueden estar gritando por otro país, por Inglaterra, Kirguistán, Uruguay. No importa. Uno en ese momento se concentra en lo que entrenó, escucha a su coach. Es como que uno entra en un túnel, ¿no? Uh -huh. Escucha al coach que está atrás, lo que le va diciendo, y uno mira lo que tiene que hacer para adentro, y uno arranca. Y en ese momento es concentración absoluta que uno se va, va pensando nada más lo que tiene que hacer en ese momento. Por afuera puede caerse un meteorito que no está <ríe> claro, claro, mirando claro. hacia adentro. <ríe> Hablaste de tu coach, eh, es la cabeza de, de la escuela Cogurio, Alejandro Weflin eh, sí. cómo, ¿Cómo fue el papel, el rol de él en el, en el mundial, no para, para vos y para todo el grupo de sí. los ocho? Bueno, la verdad que el papel de coach, en este caso por nuestro maestro Alejandro Weflin una tarea destacable, eh, meter ocho, primero meter ocho competidores en un mundial es algo mm. que, que no se da, muy pocos coaches lo logran. Mm. Eh, ya después del mundial de Argentina, que habíamos metido más de diez competidores, ahora poder meter ocho en Holanda. Primero, creo que un, una proyección increíble. Segundo, muy difícil, ¿no? Claro, uno como claro. coach, eh, me pongo los pies, pero no lo logro todavía creo que experimentar, pero uno como coach, tener que ir y cargar con ocho competidores uno tiene que estar, me parece, muy concentrado, tiene mm. que hacer una tarea de visualización, una tarea de entrenamiento previa muy grande, y en ese momento estar de coach para los ocho claro. eh, eh, es difícil, es mm. difícil y uno tiene que estar muy, muy concentrado y un trabajo de cabeza muy fuerte, me parece, porque el competidor, sí. una vez que termina de competir, si bien mm. está para sus compañeros, ya está, descargó la presión. Uf, perdí, gané, uno va a claro. llorar, va a estar feliz, pero pasó. Claro. Ahora el coach tiene que seguir velando por los que no compitieron todavía. Claro. Entonces no es que esa noche se va a dormir, bueno, ya, ya competí ya estoy tranquilo, no. Claro. ¿Cómo? A dormir concentrado porque al otro día compiten los demás. claro Aparte tiene que ponerlos a los ocho, en este caso, en una situación de ganar-ganar. y sí, esto, esto es así. A ver, uno cuando va un mundial... Eh, si bien va a sumar experiencia, pero no es lo mismo que el mismo speech que uno le dice a un n de 8 años que está aprendiendo y está en sus inicios. No. Claro. Y cuando uno va a un mundial quiere ganar, quiere ganar, no quiere sumar experiencia. A, a, por más de que sea tu primer mundial, bueno, clasificaste, vamos a ver qué pasa. Sí, pero en el, en el fondo uno quiere ganar. Después no se es otra cosa, pero... A y el, dice, como claro, así. y el coach nos, nos induce a eso, a disfrutarlo, a participar, pero... Sobre todas las cosas a esta palabra que importante. Uno va al Mundial a competir. Competir implica un montón de cosas. Pero el, el, el, de, el hecho de hacer un buen papel, pero para ganar. Después no se da, no claro, pasa nada. Pero claro. el coach nos acompaña para eso. Yo desde, desde que soy chico y veo competencias, siempre veo que es una cuestión como de orgullo nacional el tema de la, del medallero. Se ponen el Uf, medallero y la, y la banderita del país. sí ¿no es Sí. Cierto? Sí. No sé cuántas medallas logró Argentina, ahora sí, después sí. vos si lo sabés nos lo contarás, pero Ogurio trajo 19 medallas. Sí, sí. Entonces vos lo yo lo dimensiono en que hay países que de repente no consiguen ni dos medallas de eso. Y vos tenés una escuela que empezó siendo de Urlingham y ahora tiene proyección sí. nacional, ¿no sí, sí. Julio, sí, sí. Y que trae 19 medallas. Sí. Es un motivo eh, para la hora de Urlingham y para los que los conocen a ustedes y orgullo local. claro Sí, sí, obviamente. La verdad que sí, es un gran orgullo. Eh, hay un trabajo muy fuerte en todo esto, que, que, que no se ve, bueno ustedes lo saben. Eh, nosotros entrenamos, ayer tuvimos torneo, el fin de semana anterior tuvimos torneo, el otro fin de semana tuvimos eh, seminario. Nosotros llevamos este deporte amateur de forma profesional. Es parte de nuestra vida, y sabemos que si uno no lo lleva de esa manera, no se logran los resultados. Claro. Y eso lo sabe nuestro maestro, y es lo que nos el camino que nos muestra. Y la verdad que sí, Argentina salió primera en el medallero. Ah, sí. sí ah, primera en el medallero. Ah, mira. Un, un desempeño de forma increíble, sensacional, muy bueno. Es muy fuerte el Taekwondo acá en Argentina. Muy, muy fuerte el Taekwondo. Y bueno, la escuela Coburio, la verdad que eh, nada, un desempeño maravilloso. Pero bueno, es lo que fuimos a buscar, lo podemos decir. Y se pudo lograr, a veces no se logra, se pudo lograr por suerte. Y es el primer paso de lo que ya es un desarrollo nacional. Exactamente, exactamente, sí, sí. Personalmente, eh, ¿tu mundial número? Este es mi mundial número 3, yo participé 3. en Canadá 2007, mm. que fui a tenía 16 años, fui a competir a la ciudad de Quebec. Eh, lucha. Ahí fue lucha, ah. fue lucha, pude salir eh, tercero, logré en tercer lugar. Eh, bueno, después fui al mundial de Argentina, que ustedes pudieron venir, mm. tuve varias lesiones, así que tardé un tiempo en poder, no sabía si iba a poder seguir participando de, en el alto rendimiento, mm. pero el Mundial de Argentina hubo una posibilidad de si me metía, si capaz entrenaba fuerte, pudimos clasificar en la misma categoría que estoy hoy. Bien. Eh, ustedes pudieron estar ahí presentes, así que sí, les agradezco, sí. eh, <risa> les agradecemos no con toda la escuela, mm. salí en el segundo lugar y bueno, ahora en formas la misma categoría, formas adultos, quinto dan logré el tercer lugar. ¿Algunas pastillitas sobre los Países Bajos Sí, de sí, sí. Las patadas que metió por el ah, aire patadas por el mundo, sí, <ríe> sí. No, la verdad que yo no había ido nunca eh, Una ciudad hermosa, me pareció mm. una, Desde el Vamos una ciudad hermosa Muy ordenada el, La famosa ciudad de Cuentito ¿Sí? Que uno ve lee en Cuentito mm. Todo, sí, todo, sí, todo, sí, todo sí. en bicicleta Hay tres bicicletas, <ríe> datos curiosos Hay tres bicicletas por habitante eh, un peligro son las bicicletas. La prioridad en las calles la tienen las bicicletas. ¿Mira? Ni el auto, ni el... La bicicleta es la que tiene la prioridad y la que marca el ritmo de la ciudad. Es así. Mirías bien ahí, eh. eh, <risa> eh bien, Fede, bien ahí. <risa> sí, hay, hay tres bicicletas por habitante. Sí, de hecho, nada, cosa loca, hay estacionamiento de bicicletas de tres pisos. O sea, una bicicleta arriba a la otra. No, no. Al que le gusta la bicicleta, a mí me gusta, así que... Claro, claro, sí, sí. Una organización. Y nada, no, la ciudad es muy linda, nos trataron muy bien, nos trataron muy bien, la gente muy amable. Eh, qué sé yo, son experiencias que van quedando en, en la vida de uno, así que agradecido al taekwondo que me pudo llevar a, a conocer esa ciudad. Cuando, vamos a volver un poquitito para atrás, cuando, cuando vos arrancaste y dijiste, voy a, voy a practicar y voy a ser taekwondista, sí, sí, sí. vos te imaginaste llegar... O que la escuela Cogurio llegue a donde está hoy en día y el labor que vos tenés en la escuela Cogurio que te sí. recibió desde chiquito, digamos. Sí, y la verdad que no, no me lo imaginaba. Yo comencé a entrenar a los cinco años, o sea, en el año 96, acá en la Sociedad de Fomento de Parque Johnston con mi maestro. Y no, no me lo imaginé nunca hasta que tuve compañeros, ¿sí? Mm. Que fueron al un mundial. La famosa Sabonim, eh, Barbie, ¿sí? fue un mundial y... Y Mario, otro compañero, entonces como que dije, bueno, si ellos pudieron, con esfuerzo uno también puede. Y bueno, mi maestro me empezó a mostrar el camino, me mostró lo que había que sacrificar si uno quería lograrlo. Y, e intentamos participar eh, para el Mundial de Canadá, justamente, los selectivos, para poder clasificar. Claro. Eh, y bueno, con mucho sacrificio pude quedar en ese entonces primero en la general, en la tabla general. Me acuerdo que habían sido tres... Tres clasificatorios, uno fue en Mar de Plata en ese entonces, otro creo que en la Universidad de La Matanza, y el otro no me acuerdo, mm. y por suerte pudimos clasificar. Pero, eh, nada, como que uno, uno en eso confía mucho en su maestro, ¿no? Sí. De cómo le empieza a mostrar el camino. Empezaron a mostrar el camino. A vos te mostraron el camino de una forma, a, ahora vos sos maestro de otros sí. y de otras. Sí. ¿Ha cambiado técnicamente... La, la, las técnicas de educación y de formación con respecto a cuando vos comenzaste sí sí algunas algunas cosas cambiaron eh, mm. no, no el contenido técnico pero sí la manera de, de, de, de, de, de darlo, sí de enseñarlo mm. sí nosotros hoy creo que la escuela Coburio tiene una, una escuela mucho más eh, a ver desarrollada y ejecutada como para el año 2022 claro. no no era la misma no somos la misma escuela del año 2010. Que así todos teníamos nuestro éxito, pero claro. tuvimos que cambiar porque cambiaron las personas, ¿no? Mm. Vivimos nosotros en un constante cambio, claro. entonces nos vamos adecuando, mm. sí, ¿sí? Creo que igualmente la esencia no cambió, la esencia sigue sí es firme, sí la manera de transmitirla. ¿Y en, y en este mundial viste algún deportista que, que realizara alguna técnica que ustedes no habían visto? Decir, sí, sí, sí, nosotros, a ver, nosotros tenemos la cabeza muy abierta y somos tenemos que ser en eso esponjas, eh, como los chicos que son esponjas para el conocimiento, sí, sí, sí, sí. nosotros en el mundial vemos técnicas que, che, esta técnica de él me gustó, esta me gustó, la vamos a implementar en lo que son nuestras, nuestros entrenamientos, porque realmente creemos que al competidor uno lo tiene que nutrir de técnicas. Después el coach se encarga de ver cuáles son las técnicas que tiene que afilar más, porque no todos hacemos las mismas técnicas bien claro. a mí me salen unas técnicas que a Fede no le van a salir y Fede va a tener unas técnicas que a mí no claro, me van a salir claro. de eso se carga el son coach distintos, de... son distintos, son todos claro, distintos de eso el coach se encarga de decir bueno, esta persona con este físico esta técnica la van a venir bien no las que hace él, sino estas y ella que tiene este físico le van a venir bien estas técnicas ah. y así el coach como que va viendo no mm. sí, pero vi muchas técnicas la verdad que el nivel técnico de este mundial creo que fue muy bueno sobre todo en lucha, un nivel muy muy fuerte sí, sí bueno Santi, y además sos profe, das taekwondo en todo Hurlingham se podría decir, <risa> más o menos, le metemos, le metemos. Eh, si querés decirle a la gente, eh, contarles los lugares donde estás, horarios, sí. más o menos. Bueno, más o menos le voy a contar de mí, pero también de mis compañeros, toda la escuela Coburio, la verdad que estamos en todo Hurlingham, en especial yo estoy dando clases en lo que es Circas Acrobacias, que está acá en la calle Tambo Nuevo, en el Club T6, ¿sí? que está en Villa T6, esa es como sería mi sede central. Eh, en Graciela Carpintero, que está en cinco esquinas, arriba de la galería. Y bueno, en lo que es un taller en el Colegio San Fernando, que es para alumnos del cole. Y Bien. bueno, después damos clases en los principales clubes más icónicos de Hurlingham, ¿sí? como es el Club Casa y Pesca, el Club Defensores, el Club Independiente, el Navi, que es un gimnasio que está en la casa de Richery, Sociedad de Fomento Parque Johnston. Eh, y bueno, así seguramente me estoy olvidando pero damos clases en Villa Club en lo que es Morris, damos en el centro de Burlingame por todo Burlingame estamos dispersos ¿no? y bueno, es un trabajo que ya empezamos hace 10 años, mm. que para nosotros realmente lo que hacemos es un tesoro y mm. nada más lindo que poder difundirlo a los demás, creo que las cosas como que se comparten cuando hacen bien, están muy buenas y a nosotros el cuando nos hace muy bien ¿sí? entonces para mí nada más lindo que poder transmitirlo a los demás Claro, Exacto. Y a gente de todas las edades, ¿eh? chicos de 4 años, 5 años, y tengo alumnos que tienen más de 50, y la verdad es que es algo hermoso poder compartir eso. Sí. Sí. Me, me gusta, me gusta, ¿no? gusta este igual. <risa> esto es un ping-pong de a 3. Sí, sí, sí. Si la gente viene a una persona, está el, está el, el niño, la niña, el joven, y le dice, le, le tira de la mano al padre o a la madre, y le dice, viste, mirá. ¿Cómo se comunica contigo? Para aprender en contigo, es decir, o a la escuela Cogurio Bueno, bueno va, sí, está, nosotros tenemos redes sociales, <risa> nosotros tenemos re redes sociales, sí, ah, principalmente ah. Facebook e Instagram son las más activas. También tenemos YouTube y TikTok, <risa> pero bueno, en Facebook e Instagram pueden comunicarse a Escuela Cogurio, ¿sí? Escuela Cogurio, y les va a aparecer nuestro perfil. Ahí pueden mandar una solicitud y nosotros ahí ya les respondemos todos. Días, horarios, edades, todo. Aranceles, direcciones. Y si no, bueno, pueden contactarse también a cada profe, ¿sí? En mi caso, mi Facebook y mi Instagram es Santiago Tello, ¿sí? Así que me pueden buscar por ahí, que bueno, estamos, estamos justamente para, para satisfacer las necesidades en cuanto a horarios, aranceles, direcciones y todo. La última. Vamos con eso. Cuando vos estás dando clase a un chico de 5 años... sí. Te ves, reflejado en, te ves reflejado en algún alumno tuyo que decís, mira, ahí estoy yo cuando tenía 5 años, ahí estoy yo cuando sí, tenía 10, sí. ahí estoy yo cuando tenía 20. Poné. Sí, sí, cuesta porque la verdad que uno. Igual va... tenés 15? Sí, años claro, también? yo tengo 15. 16, claro, eh. claro. Cuesta porque uno, la verdad que fue cambiando mucho y a veces se olvida, pero la realidad es que, que siempre que capaz me cuesta algo con un chico poder transmitírselo, porque no todos son iguales los, los practicantes. Entonces hay algunos que me cuesta más y a veces uno le cuesta la parte de la paciencia. Pero bueno, claro. tiene que entender que uno tuvo esa edad, que a uno le costaba y si hoy pude llegar a esto es porque alguien me tuvo mucha paciencia. Mm. Entonces tengo que también ahí esforzarme y poner lo mejor mío en esa persona. Muy bien, muy bien. Bueno Santi, muchas gracias por venir, muchas gracias por acercarte acá a la, a la hora de hurlingham eh, Los queremos un montón. ¡Ah! Eh, lo de la pizza, eso, querés decir algo o ya está? No, eso, eso ya está, después hay ah, otra eso. cosita estamos avisando y ustedes siempre nos dan una mano difundiendo. Perfecto, perfecto bueno, muchas gracias de verdad. Bueno, muchas gracias Fede, muchas gracias acá a toda la gente de La Hora Marce, la verdad que nosotros felices y agradecidos de tener este medio local que eh, difunde todos los deportes y en este caso el nuestro. Bueno, que ande todo muy bien esto fue Santiago Tello, pasó por La Hora de Urlingan, la Escuela Cogurio, que ande todo muy bien.